Hola, soy Alexander Davis, soy un estudiante de cuarto año de la carrera en King's College London y eh, estoy en la Clínica Dental de, de Ortiz Vijón, en eh, el Centro de Bilbao, observando. Pues mientras estaba aquí he tenido la oportunidad de observar varios diferentes tratamientos que no se ofrecen mucho en los hospitales donde practico en Londres, por ejemplo, o en muchas otras clínicas en las que he observado. Eh, he visto un, eh, un montón de diferentes materiales que ofrecen en esta clínica también. Pues además de ser preciosa, eh, la clínica también tiene muchas ventajas como el, la forma que funciona el equipo, es un equipo muy fluido, eh, si hay problemas se, se lo comunican y es algo que resuelve. Además de eso, utilizan nuevos materiales, eh, cosas que jamás haya visto en el pasado y que pueden así pueden ofrecer el mejor tratamiento posible a los pacientes. Un ejemplo de algo raro que jamás haya visto es, ha sido el trasplante directo de una mola del juicio al sitio de una muela a, a de, de otra muela. Eh, es algo que jamás había pensado que se podía hacer y me ha resultado muy interesante. pues Cuando vuelvo a la universidad eh, creo que hay, he, he aprendido mucho en esa clínica. He aprendido la importancia de trabajar en, en equipo y además de eso, la importancia de mantenerte en contacto con las nuevas tecnologías que hay, las nuevas materiales, así puedes ofrecer el mejor tratamiento posible esto tu espacio.